Saludos, vamos a continuar con el video tutorial relacionado a cómo participar de una reunión virtual a través de Google Hangout Meets. En estos momentos, ya luego de usted haber creado el evento a través de la plataforma, y usted como profesor se va a unir a la misma oprimiendo este botón que ven en pantalla, Unirse Ahora. Ustedes lo seleccionan, rápidamente van a ver aquí en la parte superior que les presenta las personas conectadas al momento. En este instante no tenemos a nadie conectado en el sistema, pero si ustedes han compartido esta invitación con otros estudiantes, asimismo ellos van a ir entrando al enlace y automáticamente van a poder participar de la misma. A través del chat ustedes van a ver que pueden enviar un mensaje. Y esto los participantes lo van a recibir de manera automática. Tan pronto entre un estudiante, ustedes van a recibir un mensaje y van a marcar permitir. Van a ver la persona conectada, pueden navegar nuevamente con el chat o simplemente habilitar el micrófono de los participantes en caso de que ustedes quieran que hablen y participen en vivo y con audio. El estudiante también puede habilitar la cámara y ustedes pueden ver su imagen en ese momento. Y esas instrucciones, ustedes como profesores, las van a establecer desde un inicio. De igual forma, quiero explicarles cómo ustedes pueden mostrar su pantalla al estudiante para poder ver las presentaciones o material instruccional. En este caso, habilitan esta función que ven abajo que dice mostrar pantalla ahora. Marcan presentar la pantalla completa, seleccionar la pantalla y marcan Share. Eso es en el caso de que ustedes quieran presentar alguna imagen o un website que quieran explicar al estudiante cómo funciona la misma. Como pueden notar, funciona fácil y rápido. Es bien importante que ustedes tengan control de la plataforma. De igual manera, a mano abajo pueden ver más opciones. Van a marcar esa opción de grabar la reunión en caso de que lo entiendan pertinente. Y luego activan nuevamente esa función cuando terminen la reunión. Van a desactivar la grabación para que entonces a través de la plataforma ustedes reciban el archivo a través de la nube de Google. De esta manera ustedes van a tener acceso a la grabación y la pueden compartir con sus estudiantes. Les deseo mucho éxito en esta experiencia. Gracias.